Hola amigos de K en Acción, nuevamente bienvenidos a un nuevo video, hoy les traemos una video reacción que vamos a estar haciendo del nuevo video musical de Coldplay con BTS y para este video reacción tenemos aquí a mi amiga Mari, ¿cómo estás Mari? Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas noches. noches, sí, buenas noches, buenas. Gracias, gracias por invitarme. Buenas para los que nos están viendo de día y buenas noches para los que nos están viendo de noche. De noche, exacto. Así que invitamos a Mari hoy para que nos acompañara a hacer una video reacción del de video musical de BTS que está recientemente lanzado desde el 30 de septiembre junto a Coldplay. Bueno, yo soy súper fan de Coldplay. Sí, ¿Tienes? a mí también me gusta Coldplay, siempre. Y venía ha dándose hace mucho tiempo que si BTS iba a hacer colaboración con Coldplay y el cantante de Coldplay, el vocalista, mencionaba que no decía nada, siempre andaba como que... Siempre los misterios. misterios. misterios, misterios, y bueno, finalmente se dio, se dio esa oportunidad, el, y lanzaron el video musical hace poco, el 30 de septiembre, con, eh, bueno, especialmente con el título de la canción My Universe. Y ya más de 950 mil personas han visto este video musical y sigue sí, en aumento. Cuidado, y ahora mismo ha subido mucho más de lo que estamos hablando para cuando estés viendo wow. este video. Así que ha sido un hit realmente súper importante. No hemos querido ver el video hasta ahora para poder reaccionar. Y yo tengo que tal. ser sincera, yo ni tan siquiera sabía que había un video. Yo estoy un poco perdida. No Pero bueno, a buena hora. Ah, bueno, ahora me invitaste, así, mejor. Así, mejor porque así reacciona <risas> netamente, como dicen, sin haber Exacto. visto no spoiler sí. ni nada, mejor. Y bueno, este video musical lo ha dirigido eh, un cinematógrafo, alguien que está súper experto en el tema de la cinematografía, él se llama Dave Major. Eh, y está supuestamente situado en un escenario del espacio que comienza con una introducción que explica la premisa del fin que dice, en una época en que se prohíbe la música en todo el espacio, tres bandas en tres planetas diferentes se reúnen vía holograma para tocar música en contra del veto. ¡Wow! ¡Sale revolución! <risas> ¡Qué casualidad. ¡Qué revolucionario! ¡Qué casualidad! ¡Exacto! Sí, porque también hace poco, bueno, el anterior a esta era Permission to Dance, que también hablaba de eh, podíamos bailar, o sea, sí. esa prohibición del bailar no existía en el video musical. Y bueno, hace poco también BTS tuvo, eh, estuvo invitado a, a la conferencia que se hizo de Naciones Unidas. Así no, que está, están, están por todo lo alto, como dicen, ¿no? Ya... No, no hay un lugar en donde no escuchemos sobre BTS. Y bueno, según lo que entiendo, la canción es esperanzadora sobre el amor que trasciende sobre las brechas. Eh, fue compuesta conjuntamente por los dos grupos, en coreano y en inglés. Wow. Decir, Coldplay y BTS. Y producida por el creador de éxitos Max Martin. Entiendo que es alguien bien, súper reconocido. Yo no conozco mucho del rubro de productores, pero bueno, se ve que han trabajado con gente de peso para este video musical y ha sido incluida en el noveno álbum de Coldplay, titulado Music of the Spheres, que entiendo se va a hacer el lanzamiento el 15 de octubre. O sea, que Esto es un, casi como una primicia antes del de álbum completo de la agrupación británica Coldplay. Entonces esta colaboración ha generado mucha expectativa durante muchos meses de, antes de su lanzamiento que lo que te mencionaba, que Chris Martin había eh, estado como medio que sí, medio que no insinuando, y bueno, al final se dio, y BTS develó hace poco un documental en el que Martin contó sobre el difícil viaje que realizó a Seúl en medio de las restricciones contra el coronavirus. Ah. Y fue hasta Seúl, incluso a trabajar con los chicos. Y luego, Seúl, ha tenido, eh. Seúl y Corea ha tenido muchas restricciones de que de repente todo tranquilo y todo bien y todo el mundo se puede salir de repente para atrás, todo para atrás. Ay, no. sí, sí, sí. Yo, yo espero que eso no pase aquí donde yo estoy ni en Panamá otra vez. No, no, qué pesadilla. Sí, sí. No, y todavía entiendo que las restricciones están un poquito más fuertes que antes oh. eh, y vamos a ver cuando mejore todo. Eh, pero por lo menos de este lado del charco no podemos ir para allá todavía. Y, y luego de que Martin fue a, a Seúl, ellos se volvieron a reunir en Nueva York la semana eh, pasada, de, de septiembre, durante la visita de BTS en la Asamblea General de las Naciones Unidas como enviado presidencial especial. Aunque las bandas no han realizado una actuación juntas, eh, BTS acompañó a Coldplay de manera virtual en la interpretación de My Universe durante el programa musical Global Citizen Live eh, que fue el fin de semana pasado. Entonces, bueno, hablamos de septiembre, hace poco antes de lanzar el, el álbum, por si lo están viendo tarde. Y eh, también BTS anunció esta semana que celebrará conciertos presenciales por primera vez en dos años en Los Ángeles, en noviembre y diciembre. wow. wow. Bueno, yo no sé si yo te comenté que ellos venían... Ellos tenían que haber venido eh, justamente cuando empezó la pandemia el año pasado. Eh, uh -huh. Llevan para Toronto. Era un concierto, creo que iba a ser, a no recuerdo si era abril o, o antes, mayo marzo. En esos tres meses por ahí iba a ser. Y había se gente que había parado ha las mismas, exactamente, o sea... Y había gente que ya compró boletos. Yo tenía una compañera de trabajo en esa época. Estaba, es que no sé si comprarlo. Si no lo compro, estaba súper emocionada. Y de repente, en la semana pan cerró todo Ay, y, no, acabó, no. y todo se derrumbó. Así. <risa> y todo Así. se derrumbó. Qué triste, Así que, ¿no? la gente, como el boleto y todo, porque tú sabes que esto no es que tú compras los boletos y que el mismo día del, del concierto, si lo hacen a tarde no. porque consigues boleto. Sí, y encima aquí, si por ejemplo el artista dice, es que no, pospongo pues el, el concierto. Y vamos a decir, ya pasó un año y pasaron un año y medio, y el tipo sigue diciendo que va a venir, no tenga que de devolver el dinero, aunque Exacto. lo quieras. Eh, pero si la persona dice, cancelo el concierto, entonces ahí es donde te devuelven el dinero, y ahí sí. Yo tengo amigos, por ejemplo, que iban a un concierto, no sé, no me recuerdo de qué artista, y el tipo no ha cancelado su, su, su cuestión y ahora se van a mudar de aquí, de, de Vancouver, hacia otra ciudad y no les regresan el dinero. No lo pueden reclamar. Él les dijo, véndelos, pues. Pero ¿quién va a querer comprar ahorita un concierto que todavía no, no tiene ni incierto, fecha? O sea, sí, es incierto, esa... sí. Pero bueno. Sería una, un acto de bondad. Exacto, exactamente Exacto, qué lástima la verdad porque pierdes ese dinero y, y también como que el feeling de ay voy al concierto y voy a divertirme y no hacer lo mismo, ¿sabes? Exactamente Pero bueno y Vamos a ver cómo avanza todo en los demás países por lo menos ya Estados Unidos ya vemos que hay luz luz para, para BTS y ya bueno, sí. veremos cómo cómo termina todo eso. Ojalá no sea de que vamos y después de que no. Ojalá que no vuelva a pasar algo así. Bueno, por ejemplo, yo que estoy en Canadá, eh, por tierra, si vamos a suponer el concierto fuera en Seattle, yo no podría ir. Porque uh -huh. los canadienses no podemos ir a Estados Unidos por tierra. Y yo puedo ir por tierra hacia Seattle, son dos horas rapidito pero no puedo ir porque tienen una restricción para los canadienses, claro. pero los norteamericanos se pueden venir para acá arriba, para acá, no entiendo. Uh -huh. Una cosa totalmente absurda, los que no se quieren vacunar ya se van a venir para acá y... Wow. No entiendo, la verdad. Esas son no cosas que entiendo. sí, eh, los productores sí. tienen, tienen que ver bastante esa información para... Porque generalmente la, hace, la gente hace su tour para los conciertos, ¿no? Sus visitas uh -huh. y esto si sí. no la tienen muy fácil que digamos exacto eh, baja la expectativa de quienes van a ir así que eso también sí. influye pero bueno vamos a ver en noviembre si realmente esto se va a dar ese concierto pero hoy vamos a reaccionar a ver qué tal el video vamos a poner sí. el video en pantalla y vamos a reaccionar al video musical Okay. Oh, Supernova 7, wow. O sea, todo el futurismo. El, el, el video está muy bueno. Oh. Wow. Ahí está, nada de que prohibido la música. Ajá, este es Jungkook. Sí. No sé por qué me da un estilo así como de... del, del pop rock de los 90, un poco más para atrás, que era así como ochentero, noventero. Sí. Como el beat, de, el beat ese. Tengo como una canción así aquí que, que me recuerda a esa canción pero me gusta mucho el video está demasiado cool parecían como hologramas en, en, uh -huh. en esa parte que estaban. ay ojalá que eso no, no, no sea el futuro de nosotros todo este todo <risa> <estri> <risa> pero me encantan los efectos especiales en verdad wow. y, y esto de que Chris ahora le gusta bailar eso es algo que me ha matado sí <risa> La gente que está como vestida así como de alienígena está cool. Y el rap. Que risa el man de Coldplay que... <risa> Él está poseído. Sí. <risa> me encanta. Alguien, ya le, le dieron clase. Sí, ya. fíjate que... que él aprendió del eh, Ambiguous Dance Company. Ah. Los Lo puso a bailar y de ahí no ha dejado de bailar el hombre. Me, me, me gustó perfecto. mucho esto. Sí. Oye, creo que voy a volver. Me está recuperando K-pop. Wow, una nave espacial y todo. O desacabrecieron los hologramas. Ay, sí. Ay. ¿para dónde se fueron? Dejaron solo a Viti. ¿Qué pasó ahí? Wow. Oh, eso me encantó, me encantó el, el cierre. Uh -huh. oh, ah. se fueron como por un oh, agujero estamos de, de esos de agujeros negros. Wow, en verdad me encanta el ritmo, eh, cómo, cómo llevan el el. ¡Ah! Tener la cámara. Me encantó, me encantó, no sé, a mí me encanta. Bueno, es que es que Coldplay. Eh, sí, sea, es una buena banda una buena banda y BTS también que tiene su otro plus, aunque no se enfocaron tanto en el K-pop por el tema del, no. del, del play, creo que sí. y las partes sí. de rap y todo eso también como que quedaron bien, pretty. me encanta el video es sí. que los videos musicales de Coldplay están a otro nivel sí pero también el trabajo de edición y el trabajo de, de todos los efectos especiales están bien cool, también chéveres están bonitos, está bien vistoso, es algo diferente. Exacto, porque generalmente, bueno, tenemos siempre a BTS eh, bailando mucho en el... Sí, exacto, esto. esto está más, ahí están bailando, pero están como está más, más relax, bien. como más exacto. con el beat, no sé. Están sí. más en el baile O sea, menos en el baile, más en, más en la historia. Más en la música y en la historia, exacto. exacto. Eh, pero tú, tú, o sea... Me encantó, me encantó el video. Musical. Sí, a mí también, estuvo muy bueno, la verdad. Yo pensé eh, que iba más K-pop, o sea, en mi. Sí, mi no, neto. no, ¿Qué? no. Es que te doy diciendo, el beat me transportó como a los finales de los 80, principios de los 90, que tiene como un beat rock, pop o pop, rock, por ahí así, entre. Sí. Eh, me gustó eso que no es tan K-pop cero, <risa> pero digo, digo, yo no soy muy disque, ah, amo el K-pop, eh, siempre, para mí siempre me ha gustado más los dramas y la música más románticona claro. cuando eh, se trata de K-pop, eh, y muy pocos artistas son disque, ay, que los amo, pero, pero esta canción está cool, porque no va tanto como que ese sino mínimo de K-pop, ¿no? Sabes que hubiera sido sólido que, o sea, hubiera sido también original, ¿no? Pero yo imagino que como él no baila, pero ¿te imaginas a Chris fría Haciendo una coreografía como estos manes. No, yo no me lo imagino. Yo no me lo imagino. No, yo creo que no, eso no va a pasar. Ay, Digo, no, puede ser en algún concierto, bailando. en algún concierto, si lo hacen, algún concierto este, juntos, puede que pase algo así, el que el man que baila algo, ¿no? Pero no creo que en un video se va a poner que me voy a poner agua. No, no creo. Bueno, uh, no es, no es como la esencia de las bandas de rock. Eso es verdad también. ¿No? yo creo que eso es bueno porque de un, de, un, de, de otro modo eh, le da su lugar a Coldplay y también esa oportunidad de que también sean, se haga la colaboración sí, tan estada los fans y bueno aquí está armies se dio estaban estaban Exacto. queriendo tuvieron la colaboración se dio y a, todo, a toda eh, cómo se dice a todo dar a todo dar se dio ese video musical así que ahora ahora yo te voy a hacer una pregunta pasé controversial ah, pues, tú crees que los seguidores de Coldplay les haya gustado ese ese junte yo creo que sí ¿Tú crees que sí? No todo el mundo. Mira, yo soy de la de la gente que, que... Yo conozco a muchos rockeros, o sea, gente que, que, que le gusta seguir bandas de rock. Y ellos detestan esas colaboraciones. No son muy disque, no son muy open. Mira, ellos consideran que es que el rock es rock, que eh, mi rock que se tiene que quedar así, ya... Eh, como los metaleros. Los metaleros tienen que no, ser no, metalero, también, metalero y si no, esas son porquerías. Lo demás música es porquería, o sea... ¿no? Creo que esta es una banda más, tú sabes, más suavezona y probablemente sí la gente le guste el, el, el junte. Pero si fuera una banda así, que bien rockera y de gente bien rockera, es que como todo, ¿no? Eh, todos quieren como defender su espacio, ¿no? Debe haber, debe haber gente también. ¿no? Debe haber gente que, que ay, ¿por qué cantaron con ellos? bueno espero que les haya gustado nuestra video reacción de hoy y bueno esperamos si quieren que hagamos más video reacción de otros grupos díganos en los comentarios a qué agrupación de K-pop o a qué grupo de Corea quieren que reaccionemos eh, así que bueno espero sí. que les haya gustado y nos vemos en un próximo video bye, bye.